Venga papo, que te voy a dar un privado Ay, qué delicia Es que me gusta hacerlo con muertas carajo A la ver Ah, sí, ah, oh my god Ay, ahora sí, ahora sí Ah, ahora sí A, dar, a darle duro contra el muro Ah, ah ¿Qué pasa gente? De la internet aquí Mercurio, el más guapo youtuber del mundo Comentando Sniper LT 3 Ok chicos, eso ya... Ay, me dio cuando me suena la noche. Bueno chicos, vamos a jugar Sniper Elite 3 Que lo descargué ayer, lo compré ayer justamente en Steam Que estaba en una oferta pero que muy, muy, ay que me exista mucho muy, muy sabrosito, muy sabroso, muy sabroso <risa> Bueno chicos, para los que quieren comprarlo, si les gusta este juego eh, El juego está en 87 pesos hasta el 10 de octubre es, O sea, está en un, un descuento del 80% Como la ven, muy rico ricolino Casi toda Europa ha sido destrozada mm. por el Eje y los aliados se han visto obligados a retirarse. Sus suministros de comida y materiales están cortados. <risa> Solo queda Ese el canal de en el video para de conectar Bretaña con el imperio y el petróleo de Oriente Medio. Chicos discúlpeme por esto. Los ejércitos británicos y del de Eje, malditos se enfrentan en la frontera de Libia y Egipto, mientras el frente <risa> avanza como un péndulo por el desierto occidental. Un terreno cruel e inhóspito, Muy situado entre la el verdad. Mediterráneo y el Sáhara el La guerra mecánica es fundamental. Aquí los tanques son lo mejor. Pues claro, porque si a llegan a, Zerub, a su madre en un barco lleno de sustitutos y refuerzos, jóvenes que van a ciegas hacia su muerte ninguno está Chicos, con para, lo que no, para los que no quieran saber, acabo de dar, me encanta a un, nos a un comentario de, de Facebook día. que dice justamente Sniper. Rommel fue expulsado durante la operación Crusader. Es más, le saco fotos. fuerzas del eje vuelven a avanzar por el desierto occidental. La batalla de Gasala comenzó con la retirada aliada. Y ahora Rommel está en la ciudad. No hay tiempo para tácticas. Somos 35.000 y tenemos una orden. Defender Tobruk Dale chicos, vamos a empezar A darle duro contra el muro <risa> Chicos, creo que estoy Más loco que nunca, porque pues porque estoy guapo <risa> ya, al, al empezar empezamos a ver <risa> Al empezar empezamos a <risa> Ok, no se que Mira, ahí está el pro El pinche pro cabrón Ahí está Es rap de Flo. El rap de, el rap de... <risa> Ok, no, ya me callo Pero ahí chicos, ahí está el típico solitario Forever alone Que va a chingar a la madre en los de todo el mundo. Hacen falta mundo Dale, venga sí. Pues ahorita voy carnal Dale Ahí voy, ahí voy ahí voy. En mis primeras eh, experiencias con el sniper Porque nunca he jugado Uno, uno Y está de testigo los vatos de... De Madagascar, <ríe> ok, mira, que le doy un, tir un tiro en la nalga. <ríe> en la nalga, dale duro. Que <ríe> casi la nalga, ya. a ver, mira, que le doy este. Mira, este sí le voy a dar en la nalga. Mira, ahí está, Ese va a ser en la maldita nalga, porque yo lo digo. <ríe> Creo, chicas, que soy un pésimo tirador. Bueno, pero le rompí el hueso, le rompí el hueso, ok. Es aceptable, aceptable. Busca, ¿Qué? ¿A más adelanteros o okay. qué? Usa tap para cambiar de objetivo, ok. Ese vato murió. Qué estúpido Bueno, a ver. ¿Dónde estás, vato? Qué joven. Mira, este sí lo voy a dar en la nariga para que vean. Ay, perdón, chicos. Mira, es que es difícil un poquillo con el mouse. Mira. Yeah. La nalga, venga, es que quiero darle la nalga. Ah, <ríe> dale la nalga, quiero darle la nalga. Caro. No, pues igual no. <ríe> Mira que se va, se salva por hoy. En cambio de situación, mata a la última observadora El último observador Pues no, que no lo querían que lo matara. A ver, dale, le doy duro contra el muro. ¡Coño! ¿Es inmortal o qué? O sea, ¿cómo es que no muere? Eso me es mi duda de, de los, todos los días. Desde el primer día que jugué sniper, o sea, hoy. Jajaja. <risa> A ver, punto. Acerca y aleja. Acerca, aleja. Acerca, aleja. Dos mil años más tarde. No funciona esta estupidez. Dale, mata. ¡No manches! Bueno, vamos a seguir viendo, a ver Mía. ¡Ah, ¡Oh, sus testículos ¡Por la gracia! Esto lo tengo que. Eso tengo que quitarlo del video. Eso lo, lo voy a censurar. Censure No podemos establecerlo de censure. Mía, mata a la última observadora. El último observador. ¿Ok? muchas palabras grandes en este llamado, llamado español Pero, ¿qué podemos decir? Soy mexicano ah. Ah. ¡Ya! ¡Coño! ¡La madre que le parió! ¡Bueno, chicos! ¡Ya pudimos! ¡Ya pudimos! ¡Ya podemos! ¡Ya! Ay, ya. ¡Ya sabíamos! A partir, de, ustedes ya habían, ya habían visto por qué no podíamos, ¿verdad? Ya habían, ya habían sabido, ya habían, ya habían sabido. Bueno, <risa> ya habían sabido y, y no nos habían dado cuenta. Es que ¿por qué no nos avisan? O sea, si saben, ¿por qué no nos avisan? Madre mía, Willy. Madre mía, qué explosión más épica. Dale. Y se fue a su madre. Venga, papo, que te voy a dar un privado. Ay, qué delicia. Es que me gusta hacerlo con muertos, carajo. A la verre.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 Joven, joven, joven, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Vámonos a Los Ángeles y ahí tuvimos una relación secreta, ¿va? Pero ¿Esto qué Shh, Cállate, cállate, cabrón, cállate. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Uh, no tiene nada. Es que a ver, ¿cuántos son? Dos, ¿verdad? No hay otros por ahí. No hay otros por acá. Vale, entonces vamos a darle duro contra el muro. Willy, venga. Okay. <risa> este día le voy a llamar el Día de las Ratas. Venga, que lo mata, que lo mata, espérate. Ah, oh, sí. Le quito estas cocinis Muy ricolinas. Joven, es que te dije, te dije que no me atacaras, pero tenías que estar de estúpido esperándome y golpeándome con balitas, ¿vale? Entonces no te quejes. O sea, a ver, te ag agarro las bolitas y ¡ay, qué rico! ¡Gay! No hay nada. ¡No hay nada, boludo! Sos unos, ¡Pero hay que vergas! <risa> ¡Ay, Dios mío! Creo que me espanté. Y cañón, la verdad. Y los soldados no son chidos. <risa> son mala onda, sí, sí. ¡Eh! ¡Ah, con razón! <risa> mira, mira, estoy enfrente de suyo, pero no se da cuenta, mira... ¿Qué? Ay, joven. Allá. No. Y justamente vienen todos los vatos. Dale, eso. No, no. Bueno, chicos, espérenme un momentillo. Chicos, me he encontrado unos muertos en la guerra. Qué raro, ¿verdad? Muy raro. Ay, rayos. Vamos a ser sigilosos. Ya sé, estábamos vuelta. ¿Qué creen chicos? Ya morí en una de esas partes Y no fue rico Para que, que digamos Pero ya casi extermino a los nazis solo me falta matar a Hitler A Josefina, Monterrubio Digo Ay, ¿qué rayos dije? Bueno, ustedes saben lo que digo Y nada más No hay nadie ahí Bueno, no sé si hay alguien, pero Pero no quiero despertarlo Oh dios mío, me, ponen... me pongo tenso aquí Dilo. Eso, ahí se hace Chicas, perdón por si callado, pero es que me pongo muy tenso y pues, pues no Es que ese mato de ahí no, no, no. Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo. ¿Qué? ¿Te sientes muy cabrón suelo? Ahí está. Con ese lo mato. Eso es la cafaca. Fuck you, motherfucker. Fatality. Aquí okay, ya me emocioné. <ríe> Aquí sí, algunos sonidos son los bastantes fuertes como para ocultar tus disparos. Cuando lo aparezca... Ajá, uh -huh, podrás disparar sin, se sin ser oído. Ok. Presta atención a otros sonidos y calcula tus disparos con precisión. Vale, chicos. Ya sabemos qué hacer. Dale, entonces. Soldado rango 1. ¡G, motherfuckers! ¡Hemos aumentado! Desbloqueado. Dinamita, vale. Hemos de... Ajá, sí, sí, lo que digas. A ver. Oh, oh, my God. hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. ¿Hay uno? ¿Hay uno? Que me pongo muy tenso cuando pongo esto así Ahí está, le di en la cara Eso, fachality motherfuckers Bueno chicos, esto ha sido el fin de este video Dale like y comparte este video, porque eso me hará muy feliz Y si, si te suscribes, si llegamos a los 509 seguidores Se mostraremos mi hermosa cara, la que enamora a todas bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nada más. Nada más, y nos vemos otra otra. Bye, bye. Ja. Me gusta su madre.